Muy buenos días mis amados hermanos sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar tratando este interesante tema El Espíritu Santo hace la diferencia. Y de verdad, mis estimados hermanos y amigos, el Espíritu Santo hace la diferencia en la vida de un creyente. Es más, podemos rimar que un verdadero cristiano es el creyente que tiene el Espíritu Santo viviendo en su vida como dijo el apóstol Pablo, Dios hablando a través de él dijo en 1 Corintios 3.16 y lo corrobora en 1 Corintios 6.19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que el Espíritu Santo mora en nosotros eso es el plan de Dios para el ser humano que el Espíritu Santo venga y more en cada uno de los creyentes es que usted que es creyente lleva tiempo asistiendo a una congregación cristiana usted necesita tener al Espíritu Santo en su vida si lo tiene, gloria a Dios si no, procure tenerlo porque eso lo estableció Dios desde la antigüedad Dice este versículo que usted ve en su pantalla, el Señor hablando al pueblo de Israel en aquel entonces, pero una profecía para nosotros, como lo corrobora nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, lógicamente, dice, pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios pero aquellos cuyo corazón vaya tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones los haré que sufran en carne propia las consecuencias de su mala conducta palabra de Dios el Señor gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios Padre de la antigüedad estableció que nosotros en estos tiempos tuviésemos el Espíritu Santo en nosotros, cosa que no había establecido para el antiguo pacto, en el cual el Señor venía, su Espíritu Santo, sobre ciertas personas en particular, y actuaba en ellos con un propósito definido. Pero el Señor estableció que para este tiempo iba a mandar su Espíritu Santo de una manera permanente. Por eso el Señor Jesús dijo, yo me voy pero os daré, os enviaré otro Consolador al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días. No como antes, venía y se iba, no, está de manera permanente. Por eso es necesario, el Señor en su sabiduría, el Padre estableció y supo de antemano que nosotros necesitamos al Espíritu Santo, el Consolador en nuestra vida, el poder de Él en nosotros para hacer frente a las obras del maligno para vivir como unos verdaderos cristianos en estos tiempos. Entonces usted no pretende ser cristiano sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la diferencia en un verdadero creyente a un verdadero cristiano. Usted tiene que pasar de, un simple, de ser un simple creyente y convertirse en un verdadero cristiano. Creyentes, de creyentes está llena la tierra, pero también de creyentes va a estar lleno el infierno. Personas que han creído pero que no han seguido no han recibido al Espíritu Santo en su vida. Muchos conocen la palabra del Señor, muchos saben Biblia, muchos enseñan palabra del Señor, pero no tienen el Espíritu Santo en su vida. Y eso es fundamental. Usted sin el Espíritu Santo no puede alcanzar a entrar al reino de Dios, como dice. Si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, y versículo 5, el Señor hablando a Nicodemo le dijo, Nicodemo es necesario, nacer de nuevo para ver el reino de Dios y le recalcó es necesario nacer del Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Así que es fundamental que usted mi estimado hermano, hermana, procure tener el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo hace la diferencia, su vida cambiará realmente. Cuando el Espíritu Santo venga sobre usted, lo demás son esfuerzos bien intencionados que hacemos. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, estamos buscando del Señor, estamos buscando de Él. Pero son simples esfuerzos humanos. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de un creyente, las cosas cambian. Su vida es cambiada de una manera fundamental. Ya usted no vuelve a ser la misma persona. Es más, usted no se vuelve atrás. No se desconvierte. Usted seguirá siempre Firme con el Señor, a pesar de las dificultades, de los problemas que le falle, hasta que caiga en pecado, pero usted se levanta y sigue hacia adelante, no se vuelve atrás, nunca dejará de ser cristiano, cuando usted tiene el Espíritu Santo morando en usted, porque usted nunca va a encontrar que una persona se convirtió a Cristo y se desconvirtió, cuando usted oiga que una persona predicaba la palabra, predicó la palabra, una persona asistía a la iglesia cristiana durante mucho tiempo y ahora está puerta atrás, es porque esa persona nunca, fue un verdadero cristiano, no recibió el don del Espíritu Santo. Entonces, es fundamental, necesario, imprescindible que usted procure tener al Espíritu Santo en su vida. El Señor, el Padre lo estableció de la antigüedad. En Juel 2.28 dijo, el Señor dijo, enviaré mi Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Y solamente usted necesita anhelar tener al Espíritu Santo en su vida para que el Señor lo envíe. Usted, con la fe que tiene y tratando de obedecer al Señor, el Señor le bautizará con el Espíritu Santo, lo llenará con el Espíritu Santo. Cuando, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, los 120 que estaban ahí fueron cambiados, fueron llenos, porque fueron llenos del Espíritu Santo y su vida cambió. Ese Pedro, que era un hombre temeroso de todas las cosas, que negó al Señor Jesús, se convirtió en una persona de valor, una persona porque el Espíritu Santo vino sobre él y lo bautizó, lo llenó y Pedro se levanta y da su predica, su discurso y se convirtieron más de tres mil personas y él le dice a la multitud esto es lo que tienen que hacer, arrepiéntense de sus pecados bautícese en agua para perdón de los pecados en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo el apóstol Pedro tenía bien claro que la finalidad del creyente es que reciba el Espíritu Santo. Esto no se trata solamente de tener una simple relación lejana con Dios, sino que el Señor se acerca a nosotros a través de su Espíritu Santo y está en nosotros por su Espíritu Santo. Eso lo dice la palabra del Señor. El Señor estableció eso. Sé que, mis estimados hermanos, hoy en esta corta reflexión, debo, quiero dejarte de estar inquietud. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, recíbalo. Es necesario, fundamental, imprescindible. Usted no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Vamos a finalizar orando. Y voy a orar para que el Señor, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, lo reciba en su vida, en su corazón. Señor, te damos gracias por este día, por esta reflexión que tú nos permites traer en este precioso día. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tú bendigas con tu Espíritu Santo. A toda persona que ve este, esta reflexión, este devocional. sea tú, Señor, cumpliendo tu palabra en él, en esta persona, de llenarlo, de venir con tu Espíritu Santo sobre él. Y lo hagas una nueva persona, una nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son, todas son hechas nuevas. Señor, toca el corazón de toda persona. Que abra tu corazón, lo limpie con el arrepentimiento, con el perdón de los pecados para que tú encuentres cabida ahí en ese corazón, un corazón dispuesto para ti, Señor. Gracias te amo, Señor. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, deseo decirte y desearte, más bien que Dios bendiga hoy tu vida grandemente, que el don preciado del Espíritu Santo no lo ignores, sino que anhela tener el Espíritu Santo en tu vida, y verás que tu vida en esta tierra, en este mundo, en este tiempo, es una vida diferente. Cree en el Señor y el Señor hará cosas maravillosas en tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga.